Hola, ¿cómo están? Soy Jolie. Bienvenidos a mi canal que se llama La Jolie Channel. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿Para viajar? ¿O para encontrar amor de tu vida? Hoy vamos a hablar sobre las palabras que siempre se confunden. Primera palabra es leave. Live significa vivir. I, we, you, they live. He, she, it lives. Acá cambia. Recuerden de presente simple. Es lives. Otra palabra muy similar. La vida. ¿Conoces esa canción de Ricky Martin? Palabra life. With. Th. LIFE. La forma plural de palabra LIFE es LIVES. Necesitamos cambiar ese F y FE al final para forma plural VES. Y es LIVES. Seguramente a veces miras Fórmula 1, ¿cierto? O un concierto. Ese concierto es live. Entonces significa en vivo. Última palabra es leave. Si te gusta algún cambio y quieres dejar todo, dices I want to leave. Y la palabra es leave, dejar, leave. Se escribe distinto que vivir, pero se pronuncia como vivir. Y significa dejar. Ahora ya sabes cuál es la diferencia. Live, lives. Life lives live and live. Este video era súper corto solo para explicar esa pequeña diferencia para que tú puedas siempre volver y escuchar de nuevo. Si tienes algunas preguntas o te gustaría que preparo un video sobre un tema, déjame esa información en los comentarios. Si vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, envíame un mensaje. Mis redes sociales están abajo si te gustó este video comparte con tus amigos, dame un like, suscríbete a mi canal y recuerda click the bell para estar notificados cada vez cuando voy a tener otro video. Es todo por hoy, muchas gracias. Hasta la próxima. chao chau. Live, live, lives life, and live. Y ahora vamos a practicar He lives en Santiago de Chile